Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mare Rabbit. claro que sí. Estamos, como vimos en el vídeo anterior, en modo Premium 4, así que vamos a por el lado izquierdo que nos dan dos Sparks y uno de ellos es una invocación, así que nos viene perfecto. Y... y a ver, a ver, a ver, a ver... Mira, los caminantes fantasmantes, yo creo que no me enfrenté contra ellos. Así que, ¿me viene? Perfecto. No sé si llega a ponerle el Spark al Mario. Sí. Perfecto. A ver, sí que es cierto... ...que aquí me podría interesar a Tredocica. Pero bueno, vamos a ir con estos personajes. Me voy a ponerse. Eh, eh, eh. Vamos a tirar... Una coordinadora de momento de todo. No tiene que ser a mí. Lo del concho. Bueno, primera en la FD. Voy a saltar con este. Y ahora salto con esta para hacerle otro acelerón. Y con este.. No, no voy a saltar con este. Este lo voy a hacer aquí en ataque. Vale. Este... Vale. A atacar a este creo que voy a atacar a este y con Mario le mato ah, es por ahí. Creo que si sí lo, lo mejor con Mario le ataco 1 muerto Con esto. Oh, sí! Sí. Mira, Uno, dos, cuatro. Y... Contraataque. Contro Creo que ya está. Perfecto. del enemigo. Agorrinadora ¿Tú una wow. de un ataque de 530. Que fake, ¿no? ¡Oh! Muerte, perfecto. ¿Eh? ¿Qué ¡Ajá! perfecto Está chupado. No, daño ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! Esto ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! Vale, pues vamos a... tomar ver. así? La verdad es que no lo he pensado. Puedo curar... ¡Sí! Ah. ¡Sí! No literal. Está Y con este.. No me queda este de aquí y el de abajo. Nosotros. Vamos a hacer así. ¡Oye! Y.. Uf, la protección es una mierda, eh. Ahora, le voy a dañar Uno así Y el otro así Se quema Y es una pena Que no muera Porque creo que este También muere ¿Ah sí? sí. Puede eso sí. Ah por las quemaduras Está, venga Guadón muy eh. ¿Para qué vas? Hombre, que ya estás muerto. Mira, son por qué ¿Te tienes atacar Yo no entiendo nada, tío Venga, para tu casa Joder, me ponen las monedas más lejos en eh. A ver, plantas monedas arriba cuando ya estaba decidido a bajar. No muy bien, pero bueno, batalla superada, Nos tenemos eh, dos sparks, que son una de ellos invocador, ya tengo dos, así que, perfecto, vamos a comprobar por curiosidad, si ese enemigo, efectivamente, no me había enfrentado a él, así que solo me quedan los dos bosses que no he logrado hasta ahora, porque ya he tenido el del maglodo, ah no, espera, Espera, que no me ha sumado enemigos encontrados. Estaba viendo el de arriba. Me he confundido. Mm, curioso. Vamos a ver qué tenemos aquí. Y entonces, ¿qué enemigos me faltan? Mm, ¿Ese Spark lo había encontrado? No, no he encontrado ese Spark, así que vamos a ir por el lado izquierdo otra vez. Vamos a ir rápido por este lado. Es que no sé qué enemigos me faltan. Porque, la verdad, creo que todos me han enfrentado. Salvo los dos grandullones, claro. Eh, vamos a poner la invocación. Vamos a quitar... El del Raviz Mario, creo, ¿no? Sí. Vamos a quitar el del Ravid Mario. Y listo. Y vamos ya. Lo primero. La lobradora aquí. Ahí estamos. La coordinadora. Celerón. Celerón. Esto. Un garra salvaje. No, vamos. Aquí. Tío. Te estoy diciendo que donde lo estabas invocando antes. Ahí. ¡Guau! de rabia! Eh. ¡Oh, sí! Esto que le daño bastante, ¿no? Vamos a ver así con Mario. Ya tiene. He Me puedo Vamos aquí estaba dando antes tenía que haberle dado Mata a dos ojos. Me interesa matar a dos ojos. atacó me interesa curarla no, no curar a mario mario va a salir por patas Uno, dos. y ya terminado ¿no? por lo que me queda con esto ya está Me hubiese interesado, Me hubiese interesado ¿no? ¿Ya sí, ya está Iba a estar por aquí el vídeo iba a hacer un tercero, pero yo creo que no Un vídeo cortito, de vez en cuando no viene Eh, ¿qué haces? Muévete pitch Estoy liando de mala manera, eh. Cogí oh, esas yeah. 40 molitas. Creo que son 40. Son ¿no? estos de 10. Vale, no me curo porque no he sido inteligente. Ah, bueno, se cura por esto. Pero tengo que activar el árbol de habilidad. Voy a hacerlo un momento. El de curación al terminar esto es básico. Nuevo esto. Este el del vampiro ya lo tengo. Y mira, Peach. Pues creo que Peach ya ha jugado con ella. No lo sé. Y de estos enemigos me he enfrentado a todos. De estos yo creo que también. Bueno, no estoy seguro. ¿eh? Igual el de... con la sartén en la cabeza creo que no pero es que estoy siempre igual tres prismas aquí tres prismas aquí dos y luego pitch, pitch, pitch, me puede ser ah, sí, pitch, claro, que pues juego con ella No me viene muy bien para las estas voy a por pitch yo creo que no, creo que me renta el lado izquierdo Creo que voy a ir a, a por el lado izquierdo otra vez. Me da rabia, pero creo que sí, que va a ser lo mejor. Vamos a hacer un momento lo del árbol de habilidad. Eh, está claro que esto lo necesitamos. Y... Probabilidad de crítico, alcance de arma, daño durante tal... Quizá la técnica, el turno bajar un turno creo que es interesante de la técnica con este lo mismo la misma jugada y con pitch exactamente lo mismo el tiempo de curachones de, de recuperación de la curación creo que es basiquito y ya está los spark y todo eso ya los